Cuando el pobre nada tiene y aún reparte Cuando un hombre pasa sed y agua nos da Cuando el débil a su hermano fortalece Va Dios mismo en nuestro mismo camino. Dios mismo en nuestro mismo caminar Cuando abunda el bien y llena los hogares Cuando un hombre donde hay guerra pone paz Cuando hermano le llamamos al extraño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 nos alegramos al celebrar el Día del Señor. Vamos a pedirle que purifique nuestros corazones para que este encuentro con Él sea un encuentro fructífero. Tú que vienes para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que renuevas el mundo con tu venida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos haces testigos de tu salvación, Señor, ten piedad.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 Lectura del Libro de los Reyes. El profeta Eliseo mandó un mensajero para que, para que dijera a Naamán el leproso, ve a bañarte siete veces en el Jordán, tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Namán bajó y se sumergió siete veces en el Jordán conforme a la palabra del Dios. Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió con toda su comitiva a donde estaba el hombre de Dios. Al llegar, se presentó delante de él y le dijo, «Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, a no ser en Israel. Acepta, te lo ruego, un presente de tu servidor». Pero Eliseo replicó, «Por la vida del Señor a quien sirvo, no aceptaré nada». Namán le insistió para que aceptara, pero él se negó. Namán dijo entonces, «De acuerdo, pero permite al menor que le den a tu servidor un poco de esta tierra. La carga de dos mulas porque tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros, a otros dioses fuera del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos Señor. Señor. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó, El Señor manifestó su, victoria. su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas,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 Carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, acuérdate de Jesucristo que resucitó de entre los muertos y es descendiente de David. Esta es la buena noticia que yo predico, por la cual sufro y estoy encadenado como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada, por eso soporto estas pruebas por amor a los elegidos a fin de que ellos también alcancen la salvación que está en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Esta doctrina es digna de fe. Si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si somos constantes, reinaremos con Él. Si renegamos de Él, Él también renegará de nosotros. Si somos infieles, él es fiel porque no puede renegar de sí mismo. Palabra de Dios, te, te alabamos, alabamos Señor. Señor.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 Por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre él. Señor, por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Recen, hermanos, para que, llevando al altar los gozos, y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecerle sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, la oración de tus fieles, junto con estas ofrendas. Haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor.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 ¡Santo es el Señor! ¡Osana! Oh,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 Por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por el Espíritu, que da testimonio que somos hijos amados, hijas amadas, recemos como Jesús mismo nos enseñó. Padre, Padre nuestro que estás, que estás en el cielo... cielo.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 pero una palabra tuya bastará para sanar. Para sanar.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 Padre, humildemente te pedimos que, así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de su naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor está con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo